Queridos amigos, eh, seguidores de, y fans de la, de la buena comida, comida rica, comida urbana, este espacio que vamos a empezar a crear, llamado el Gurú de la Lonja, está pensado en ustedes, que están eh, dispuestos a recorrer la ciudad para conocer los buenos lugares que tenemos para comer. En esta ocasión estamos en Tacos Polo, unos tacos que son, más allá de ser famosos por su buen sazón, sino por toda la historia que conlleva, y bueno, pues esperemos les guste este pequeño espacio que generamos para ustedes por parte de Insurgencia. como no, lo cuentan es la variedad de taquitos que tienes, aparte de bistecito y longaniza que se hacen también campechanitos okay. bueno tenemos 7 siete, siete tacos para preparar básicamente son pues, a base de carne, pero hay de bistec, churetas, pollo, campechanos tengo la ranchera, tengo la tortilla y acabamos de meter un embutido que es la gran historia. cada taco le agregas un poquito de papa, pecorino, pan. nopal, tenemos tres otras bien especiales, una es de árbol que es la consentida de toda la ronda y nosotros las vamos este, escogiendo por entre semana para que le cambiemos un poquito de sabor. Pero a mí se me antoja un capechano, pero la especialidad, doradísimo, ya sabes, bien servido porque es especial para el gurú de la luna. Okay. Y también se me antoja, por qué no, el tema de la, la rachera. Una rachera ah, bien, bien, a la plancha, bien sabrosa, ya sabes, ¿no? Que, que suelte todo el jugo y que se quede bien dorado, de ese cafecito hermoso de que con un poquito de chistorra combinada, pues, pero ¿sabes qué? nada más en trozos, o sea que la partan a la mitad, no que quede desmenuzada toda pues, la chistorra. ¿La chistorra? Okay. ¿Sabes? O sea, que la delgadita, pues se fríe bien. Y ya si tiene suerte, yo voy a decir algo que qué es lo que le vamos a poner y este, y bueno, pues ya. ¿Algo la de tomar? Sí. Obviamente te va a pedir la famosísima caguama, que no todos se pueden pedir y es eso claro. queda la diferenciador. ¿Cerro escarchado o...? Eh, eh, yo soy más de botella, pero tráeme un tarrito normal. Tráeme un tarito, okay. un tarrito normal. Los japáns, vénganse a ver esto. No puede faltar la típica tortillita bañada en grasita deliciosa. ¿Cómo es que se va a ir? Crujiendo poco a poco, como bien escucharon, yo pedí un taquito de arrachera viendo la Ya la he hecho de aquel lado, Lo estamos viendo. Ahorita va a partir la chistorra. ¿Qué ven que van a servir un taco medio vistecito, nada de que picadito, no medio vistecito, medio vistecito. Y yo le puedo echar el gusto, o sea, si por supuesto, le puedo echar todo como por supuesto, fuera, bufet. No te limites, no te limites, adiós, oh, eso es grato escucharse. No te limites, no me voy a enamorar. Doradito, bien servido, como debe de ser. Por favor, Vladimir. Gracias, gracias, gracias. Normalmente cada taco lo acompaño con dos tortillas. Parece que te estoy limitando. No, no, no, no, no está bien Polo Estoy a dieta. Me doy cuenta, bueno, por eso lo hice. Ahí hay papitas, frijoles y nopales, Blanito. Su buena ración de nopalitos. Vean nada más que delicia Esta guarnición es la combinación ganadora, señores. Gracias, gracias, Vladimir. Y papitas ya se nos están acabando porque no son famosas esto hace que el taco sea grande y bueno, uno quede con uno o dos tacos, máximo sacita de árbol, le va a dar un toque especial Señores, tacos polos se hacen de mis favoritos. Todo lo que queda abajo, el doradito. Amable, la vida. Y aquí Insisto, para todos vos. los fans de lo doradito, es lo mejor que hay. El gurú se lo recomienda. Vamos a la parte épica, a la parte eh, que también se ha hecho famosa en Tacos Polo, el muro de el reconocimiento a los comensales. Si tú cumples más de cuatro visitas consecutivas a Kids Polo, puedes aparecer aquí. Tengo, tengo la ilusión, eh, la certeza y convicción de que se me haga costumbre venir aquí a, a degustar de la variada eh, sencillez pero con calidad de los tacos. Y venía de gustar y el día de mañana estemos aquí. El gurú de la lonja esté presente en el muro de la fama de los inmortales de Taquitos Polo. Nos despedimos aquí del buen amigo Polo. Polo, por favor, dinos tus horarios, tu dirección, eh, todo para poderte localizar y comer bien. Primeramente, más que nada, agradecerles por tu presencia, por el reportaje, por hacer, por parte de este reportaje, invitación a toda la gente. Mi ubicación es en en el distrito de los Bones, esquina de Yatoluca. Utiliza cualquier referencia Tacos Polo y te vas a llegar aquí a este lugar. Os espero aquí, Tacos Polo, amablemente, les espero. Perfecto, Polo. Pues muchas gracias por toda la atención. Vamos a encontrar el fin de Nos vemos por la Nos vemos ahora. De buena gracias.